Buenas noches, buenos días, buenas tardes, mis queridos Instagram videntes, bueno, sean muy bienvenidos a esta tercera edición de Ventana al Circo Continuo, desde donde podrán conocer la intimidad de nuestros protagonistas y desde los actores que los encarnan y de las actrices obviamente. Esta noche tenemos el agrado de estar con la querida Vania, nuestra dama de los aros. Así que, sin más, los dejo con esta tercera entrada de ventana al circo Eh, ¡Tanto tiempo! ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo está? Acá andamos. ¡Ay, oh, qué nervios! <risa> ¡Ah, relaje, relaje! Porque acá todos estamos nerviosos. Ah, eso me lo tenía que decir, ¿no? <risa> ah, no importa, Mira, no importa. Ay, ah, bueno, acá estamos disfrutando de la cuarentena. Hoy es mi día número 40. Así que, para los que decían. Para los que se reían de cuando llegué a Buenos Aires y me decían: ¡Ay, tenés que estar 14 días! Esto no es una cuarentena si solamente son 14 días. Eh, y llegué a la cuarentena de 40 días, no lo puedo creer. Literalmente cuarentena. ¿Qué es para vos la rutina? Ah, ¿qué es para mí la rutina? Eh, bueno, es un, un continuo, justamente algo que se da sucesivamente a través del tiempo y que quizás te gusta y quizás no. Eh, pero es eso, un, un continuo, algo que se repite una y otra vez. <risa> <risa> Hasta que logras escapar. ¿Cuántos estilos de baile haces? Eh, ¿Cuántos estilos? En realidad, eh, es como que eh, hago danza del vientre y dentro de la danza del vientre es demasiado amplio, digamos. Entonces, eh, las bailarinas se van especializando en alguna de las... un trillón de ramas que tiene. Eh, y estudié Danza del Vientre, el más convencional, que seguramente la mayoría habrá visto en algún restaurante, en algún no sé dónde seguramente, o en la tele. Eh, pero también estudié, y el que hago es eh, Danza en Vientre estilo tribal, que es el que hago hace varios años y con el que me identifico mucho más. Este, podría decir que son esos dos, tu deseo de bailar, ¿se debió a alguna inspiración que recibiste de algún artista o algo así que te inspiró justamente? Sí, fue algo raro porque en realidad yo empecé a estudiar cuando tenía 15 años y en realidad estudié por estudiar. Como quien dice, voy a hacer un curso de algo porque no tengo mucho que hacer. Y, y empecé a estudiar por estudiar y fui a una escuela que era muy estricta y por alguna razón, sin, sin querer ser ni profesional, ni nada, ni dedicarme a esto, lo hacía por, eh, por hobby, porque sí, y, y era muy estricto y yo seguía yendo. Y tipo, hoy en día digo, ¿y por qué seguía yendo si realmente no me lo tomaba como algo muy crucial? Um, y después, este es cuando tenía unos 23 años, eh, yo ya había, había dejado la escuela, cuestiones mías de, de la escuela, no había estado un tiempo largo sin bailar. Y, y un día escuché un tema de una cantante muy famosa que se llama Lorena McKenney no sé si la conocen, eh, hace música celta, eh, y, y fue ella la que me inspiró no solamente a volver a la danza, eh, sino a estudiar este nuevo estilo del que les hablé que se llama Tribal, Escuché un tema de ella y dije, yo quiero bailar este tema, quiero bailar este tema, pero siento que no tengo las herramientas para poder bailar el tema de Lorena. Lo que yo aprendí no es suficiente, entonces agarré y fui a estudiar con, con mi maestra, eh, con Emine, y, y bueno, entonces este, siento que, que fue Lorena Lorena McKenick la, la que me impulsó a volver, y a dedicarme a este estilo en específico que hago ahora muchas gracias por tu respuesta y muchas gracias Lorena si no que... gracias Lorena siempre estar agradecida a Lorena y un día eh, mi sueño es poder eh, bailar con ella en el escenario entonces hay que luchar por eso es una vez me dijeron que un sueño sin acción es solo una ilusión Así que, a luchar por ese sueño, a ponerle la acción. Eh, bien. Ahora, eh, ¿cuándo te diste cuenta de que querías ser artista? Eh, bueno, también eso va un poco con, con lo que conté antes, y es que yo nunca quise ser artista. Eh, yo eh, estudiaba esto, estudiaba danza cuando tenía 15, ¿no? Eh, estudiaba danza y cuando tenía 17 años me decidí a ser eh, ambientalista. Entonces fui a la Universidad de Buenos Aires a estudiar la licenciatura en Ciencias Ambientales, eh, en el que me quedan dos materias y todavía no las hice. Eh, y en realidad siempre quise hacer eso, siempre quise dedicarme a... A, a, a, al ambiente, a cuidar el medio ambiente y, y a salvar al mundo. <risa> y, y siempre digo que no fui yo la que eligió el arte, de alguna manera es como que, sin, sin, sin que sea algo egocéntrico ni ideal que me, me, me vio, pero siento que el arte llegó de alguna manera y, y, y me eligió y yo simplemente decidí seguir con el flujo y digamos... Este, cuando empecé a estudiar este, tribal y empecé a bailar más, creé mi propio grupo ese mismo año que empecé a, a bailar, y empezamos a ir a ferias medievales, y empezamos a hacer una cosa y la otra. Eh, y entonces este, me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando, eh, me, me llamaban de cada vez más lugares y, y se, se iba dando. Era así, no es algo que, que de alguna manera yo busqué o yo pensé, yo, eh, nada, quería salvar el mundo, y, y bueno, no sé, terminé haciendo otra cosa o oh, intentando salvar el mundo de otra manera. ¿Cómo fue tu conexión con el mundo del circo? Eh, bueno, también, todo viene de, de, de, de, de la misma raíz. Un día estaba viendo videos en YouTube hace como un montón de tiempo, eh, y vi a una bailarina que usaba un elemento muy raro, eh, unos, unos velos muy raros y los movía de una manera muy, muy, muy rara y yo no sabía qué era y digo, ¿qué, ¿qué es esto? porque yo no puedo mover es, los velos de esta manera y empecé a averiguar, empecé a averiguar, averiguar, averiguar y me di cuenta que ella había adaptado lo que los poi para los que no saben, los, un poi es esto había adaptado un poi y había, le había puesto un velo y bailaba con eso y el yoga era espectacular y entonces dije, yo también quiero hacer lo mismo. Eh, y bueno, nada, busqué a alguien que, que, que diera clases de lo que acá en Buenos Aires le decimos swing, eh, que no es la danza. Eh, y, y llegué a Daniela Jakubovic, que era la, como la profesora estrella acá en Buenos Aires, en, en Tibenchi. Eh, y estuve un mes con ella hasta que se fue a México porque, nada, dijo, me voy tres meses y nunca más volvió. Eh, y bueno, la conocí a Brenda Corso y bueno, ahí empezamos, eh, ahí empezó como venía mi acercamiento. También por el lado de la danza, en realidad, por, por querer como expandir mucho más ese, ese universo. ¿no? Digamos, eh, los artistas no, no, no detentamos el arte, nosotros no tenemos nosotros, el arte eh, es inherente al ser humano, entonces este, muchos seguramente ya están este, dejando aflorar su creatividad y creando cosas, o tratando de aprender alguna cosa nueva, te los inspira. O, eh, cuando uno juega con fuego, se puede quemar, ¿no? Sí, obviamente, obviamente creo que nadie escapa a quemarse alguna vez ni en las prácticas, eh, ni en los shows. Eh, sí, me quemé, me quemé varias veces en shows, pero creo que, así como anécdota, el peor, el peor, <risa> fue eh, en un festival gótico, estábamos con, con quien fue mi, mi compañera más importante, con la que viajamos eh, por varios lados haciendo un show, eh, compañera Jasmine, que ahora está en Alemania, con hijos, marido y todo. Eh, estábamos, yo estaba con... Eh, con unas snacks que son unos poes muy largos, todo fuego así, y estaba como sacada, haciendo vada, qué sé yo, y, y de repente escucho un grito de, de alguien del público, y, y me asustó a mí, digo, y, y, digo, no sé, me debo estar incendiando y yo endiosada siguiendo, ¿no? Y, y, me, y me di cuenta que se me había prendido fuego el pelo, y se estaba armando una, una llama, y, y, y bueno, <risa> y acá no pasó nada y la gente estaba como, como, ah, sí se puede quemar, este, sí, nos podemos quemar. Eh, ¿Qué sentiste la primera vez que te subiste al escenario? Y en qué obra o qué contexto fue, un poco contaste, pero bueno, si quieres comentar. Eh, en realidad la primera vez, bueno, sí, sí, yo, es mega raro porque cuando estuviste en una escuela, no muestras sé, fin de año que subís y bueno, no, nada, uno eh, hace show con la escuela, pero sacando de eso, creo que la primera es que me subí al escenario, tenía 19 años o 18, eh, y creo que fue la peor experiencia de mi vida, <risa> fue horrible, fue el peor show de mi existencia, eh, pero bueno, siempre le digo a todo el mundo que, que se sienten mal cuando, porque es su primer eh, subida al escenario, estaba eh, muy nerviosa, eh, tenía la, la boca como y todo de dolor, como estoy pasando bien y no. Eh, y, y después, no sé, creo que les le pregunté a unas amigas eh, que, que me habían ido a ver, como, che, qué tal estuvo? Bien, bien, bien. <risa> bueno. <risa> bueno, la pregunta que ya te hice un poco, ¿a qué artista admiras? Eh, pero lo podemos ampliar, puede ser tanto. Disciplinas como en otras, quizás alguna otra disciplina que admires. Bueno, yo admiraba mucho a una artista, una artista de fuego que murió haciendo fuego, lo cual no está tan bueno. Eh, se llamaba Linda Farcas, sí. hace unos cuatro años, ¿la conoces? No sé si la conoces. Sí, que diseñaba sus vestuarios, ser increíbles y, y tenía un flow para, para bailar. Eh, yo la miraba y, y decía, yo no puedo hacer lo que está haciendo ni siquiera sin el elemento, digamos. Y yo tuviese que bailar como está bailando ella sin el elemento no lo podría hacer tampoco. Eh, y, y bueno, ella era como un, un gran motor, una, una gran incentivación para mí. Eh, y después, eh, actualmente creo que todos los, mis colegas son para mí son toda fuente de inspiración pero porque voy siguiendo el trabajo de todos ellos ya sea que sean este, músicos o bailarines este, por suerte me crucé en mi trabajo con muchos artistas muy diversos eh, y cuando los veo continuar y seguir y, y que te vienen con una idea súper loca o che esto a mí no se me hubiese ocurrido nunca eh, me, me agarra con un fervor de admiración este, así que en realidad este, me, me pasa eso con, con muchos este, colegas no sé si bueno podría nombrar artistas que uno admira pero, pero también es medio raro porque yo digo bueno puedo admirar a Lorena Kelly, pero yo no conozco su día a día, yo conozco el día a día de mis colegas y sé cuánto se esfuerzan para seguir adelante, ¿no? Este, así que sí, con todos los artistas que comparten conmigo el día a día. Sí, La más justo, una red humana, es un hermoso comentario porque justamente es como esa cosa de que uno potencia al otro y se hace una rueda que lleva muchísimo más lejos no, que no, vamos, nos vamos potenciando y como la fuerza que te dio el otro, después vos salís con algo mejor y te das fuerza a él y bueno, eternamente. Bueno, fue así, sin, sin mucha magia, fue como Maju me escribió un día y me dice eh, que, que tenía este proyecto y si yo me animaba, entonces me escribió Sebas y me dice bueno, este... Tengo acá una pieza musical, no sé qué te parece. este Y me propuse hacer ULA y yo estaba como practicando con el ULA, pero no había hecho ningún show. Entonces, en realidad, mi primer show de ULA fue con Circo continuo O sea que fue como mi... Ahí dejé mi virginidad de Lula en el escenario de Circo continuo ¿Alguna anécdota le él, él, él, se, él se refiere a la anécdota del primer show, yo sé. Yo creo que habría, yo, yo fui la primera artista, ¿no? Del primer eh, no, no, bueno, no fui la, fui la primera de hacer performance, me parece. Eh, bueno, no hice, hice, hice lo que, no sea, que, lo que no hay que hacer nunca, que es salir al escenario sin probar el vestuario. ¿Mm? ¿Mm? ¿Mm? lo eh, hagan Entonces, yo estaba muy segura con mi nombre y qué sé yo, y, y recuerdo que estaba Aixa bien ahí adelante mío. Eh, yo empecé a bailar y venía todo muy bien hasta que hasta que veo que me, que me hace como un, una seña, una seña como, eh, le, como lo, lo muestro así como, eh, así, ¿no? Y yo digo, ese era el como el aire que estaba sintiendo, claramente. Entonces bailé mi primer número de Ula en el primer show de circo continuo haciendo así topless. Sí. Eh, no, no quería transmitirle mi frustración a la gente, pero creo que todo el mundo le llegó lo que yo estaba sintiendo. Que como artista está buenísimo, no sé si era lo que quería que, yo, que le llegue, pero <ríe> estaban todos sufriendo conmigo. Bueno Soch se ríe porque porque él me estaba, me estaba sacando las fotos y, y yo, yo estaba empecé toda como la la la la y, y ya después era todo como más, más pegado, más este <risa> y nada, el hula introspectivo <risa> ay claro como no yo, uno dice bueno me desnudo mi público pero lo dice de como una manera figurativa no tan literal bueno, bueno. Esto fue tomado con mucha literalidad y dicen, saliste airosa, no sé si es airosa de la situación o airosa de aireada, pero bueno. Salí aireada.